El rector de la UADC, Salvador Hernández Vélez, ante trabajadores universitarios, presentó los retos de la universidad en el 2020. Destacó los resultados del plan de austeridad y ahorro, el crecimiento del 4% anual de la matrícula, el plan general de inclusión y la acción afirmativa para los alumnos de escasos recursos, ofrecer más programas en línea, aumentar la oferta de posgrados, explorar las necesidades del entorno para el diseño de nuevos programas, la implementación de más programas de educación dual y la certificación de competencias, entre otros. La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Torreón convoca a cursar la maestría en Ingeniería Mecánica para el semestre agosto-diciembre de 2020 el aspirante deberá ser egresado de cualquier ingeniería afín a la mecánica con habilidades hacia la investigación, el desarrollo tecnológico o la docencia en la ingeniería, en específico en el diseño de sistemas mecánicos, tecnología de la manufactura y mecánica de fluidos. Para más información, comunicarse al teléfono y fax 871-730-2784 y 757-0239, extensión 18. La Facultad de Psicología Unidad Saltillo, en conjunto con el Centro de Orientación Psicológica, Pedagógica y Tanatológica, continúan ofertando el curso-taller Evaluación Neuropsicológica. Está dirigido a psicólogos, pedagogos, docentes de educación especial y alumnos de quinto semestre en delante de dichas carreras. Para más información, comunicarse a la Facultad de Psicología en los teléfonos 844-287-7268 y 844-212-2037. Vinculación. La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias, Físico-Matemáticas y el Tecnológico Nacional de México, Campus Valle del Yaqui, firmaron un convenio con el fin de sumar esfuerzos para beneficio del desarrollo académico y científico. El convenio busca crear un marco de colaboración académica, científica y tecnológica entre las instituciones para realizar actividades que permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y especialización de recursos humanos. Signaron el documento el rector de la UADC, Salvador Hernández Vélez, el director del Tecnológico de México, Campus Valle del Yaqui, directores y funcionarios de ambas instituciones. La Universidad Autónoma de Coahuila reconoció a las y los enfermeros del Hospital Universitario de Saltillo en el marco de la celebración del Día de la Enfermera. Se entregaron reconocimientos por 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio profesional al personal de la institución. El rector Salvador Hernández Vélez felicitó a quienes día a día brindan un servicio de salud altamente humanista y que atienden de manera oportuna las necesidades de los pacientes, reflejando la pasión y el amor que sienten por la profesión. Cultura La Coordinación General de Difusión y patrimonio Cultural invita a la comunidad universitaria y sociedad en general a inscribirse en los talleres de formación artística para el semestre enero-junio 2020. Se impartirán los talleres de baile moderno, baile folclórico, teatro, ballet clásico, salsa y ritmos latinos, canto, danza árabe, guitarra, piano y el nuevo taller de danza polinesia. Así como los talleres infantiles de baile folclórico, ballet clásico, guitarra, coro infantil y artes plásticas. Más información al teléfono 412-5427 o a través de redes sociales, arroba talleresuadec. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien fingamos el saber.